alegre, feliz, porque ya contamos con una ley, ya que la ley nuestra fue declarada inconstitucional, no por el contenido en sí, sino por el procedimiento de que esta fue promulgada. Entonces ya tenemos la ley 3-2019, que trae muchas cosas buenas para los abogados y le da más participación a la sesional. Esperamos que la el representante del colegio de abogados a nivel nacional cumpla fielmente con la disposición de esta ley cuanto se refiere a la representación de las seccionales cuáles aspectos relevantes eh, han sido tomados en cuenta a, a, a modo general eh, a lo que tiene que ver con cuáles aspectos más sobresalientes en el colegio de abogados ah, es eh, bueno en esta ley se, se establece por primera vez un tribunal disciplinario en cada seccional eh, que fungirá como tribunal de primera instancia, ya los abogados que se han sometido al Colegio de Abogados se van a juzgar como si fuera un tribunal ordinario en las seccionales y el Santo Domingo funcionará como corte de apelación. Eh, la distribución de los aspectos económicos, ya que en las pasadas leyes, las sesionales no contaba con una, una proporción, esta ley ahora ya establece una proporción económica para todas las sesionales, eh, tomando en cuenta las, los agremiados, el número de los abogados en la proporción de la equitativa, la proporción de los, de los abogados de, de las sesionales.